Que sobresalga en belleza pura, que su sonrisa sea clara e ilumine. Que sea valiente y en amor sea muy valiente, que no le importe lo que piense y diga la gente. A mí no me importa cómo eres, me da igual que no seas la más hermosa. Que te peines o no lo hagas a la moda Que te vistas para ir al boga boga Nunca pretendí un modelo profesional Siempre soñé con una mujer normal Que se lave la carita simplemente que se adorne y se maquille a lo decente que sobresalga en belleza pura que su sonrisa sea clara e ilumine que sea valiente y en amor sea muy, muy valiente que no le importe lo que piense y diga a la gente me preocupe y a veces creí que la encontré pero no siempre uno encuentra lo que busca esta vez solo Dios sabe por qué te encontré y ahí te quedas a mi lado yo lo sé no me importa que me digan no te entiendo si a mí me gustas los demás me importan poco